Bendiciones hermanos de la Iglesia Mamín. Soy Jaime Londoño de la, de la Célula Mamín Sonso, Valle, Colombia. En este momento quiero resaltar un testimonio para la honra y gloria del Señor. Yo estaba manipulando una pulidora, la cual tiene dientes de dos centímetros de largos. La tenía muy cerca de mi estómago. Cuando, ya, cuando yo no me fijé que, ella que estaba prendida, cuando la conecté a la energía ella inmediatamente comenzó a molerme la camisa y me estaba rayando el estómago. En ese momento la energía se fue. Entonces los muchachos que estaban cerca de mí me dijeron, ¿qué pasó? que se fue la energía? Entonces cuando ellos miraron el detalle, vieron que la, la pulidora me estaba haciendo daño. Entonces ellos inmediatamente lo que dijeron fue que eh, teníamos un Dios muy grande, muy poderoso, a pesar de que ellos son más bien inconversos. Entonces yo me siento muy agradecido con el Señor de ver lo que es estar en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Yo me siento maravillado porque realmente el Señor me ha protegido de que esa pulidora me hiciera mucho daño. También tengo otro testimonio en este momento, de que yo estaba en la, en la casa cuando comencé a sentir un dolor en la, en la pierna y, me, y eso me subía a la cintura y, y, y, y, y, en la, y en la cadera me, me Comenzó a dolerme la cadera y yo ya no podía ni caminar. Un dolor intenso. Entonces oramos al Señor por medio de con el pañuelo del, de, de, que por, por el cual nuestro pastor ha orado por, por el pañuelo. Y, y, y, y me unté el agua de Moán Y en ese momento en, entonces, al otro, Y al otro día ya comencé Ya está completamente aliviado Pero doy muchas gracias a Dios Porque esos dolores son muy terribles Que no lo dejan a uno minar, Pero el Señor, a pesar de que no use ninguna medicina El Señor me sanó completamente Y lo doy muchas gracias a Dios También doy gracias a los hermanos Que han escuchado este testimonio Porque esto es para la honra y gloria del Señor